El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el inicio del juicio de fondo contra Martín González Marte, acusado de matar de varios disparos en medio de discusión por la construcción de una pared a Francisco Antonio Valle. En el día de hoy habían dos audiencias, una revisión oficiosa obligatoria que se aplazó porque...